¿Sabías que puedes generar ingresos desde tu casa? Seguramente ya lo sabías, pero sabías cómo. En este video quédate y te muestro los sitios más conocidos, más locos y menos conocidos para que encuentres tu siguiente trabajo desde casa. Bienvenido Cronopio a tu tribu. Yo soy Olga C. Morat mujer cronopio y aquí te hablo de multipotencialidad. Te doy inmensos recursos para que puedas ser más organizado, más productivo y estés siempre más motivado. En el video de hoy quería traerles algo útil, algo útil para estos tiempos de tanta incertidumbre y tanta zozobra. Estoy seguro que cada uno de ustedes ha desarrollado muchas habilidades, muchos talentos, ha adquirido muchísimo conocimiento. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. ¿Cómo? Trabajando desde tu casa. Muchas personas como yo hemos perdido nuestros trabajos después de años porque hemos sido afectados por toda esta situación con el virus que está corriendo por las calles. El señor Corona nos ha dejado en el aire a muchos, pero es momento de hacer un inventario de todo eso que sabes y buscar en internet qué puedes hacer ahora que te tienes que quedar en casa. Antes de hablar de todos los recursos que tengo para que encuentres tu trabajo desde casa, quiero hablarte de una de las profesiones que está más de moda o es parte de la tendencia ahora, y es el asistente virtual o la asistente virtual. Es una persona que ayuda a emprendedores, a negocios, a personas que no puedan, digamos, tener esa posición física en su nómina ¿no? y necesitan una persona que le ayude con el email, con el marketing, con las redes sociales, con las llamadas, con eh, coordinar sus citas. Es decir, vas a ser una secretaria, un asistente, como lo quieras llamar, virtual. Pero no es la única posibilidad que tenemos para encontrar trabajos en línea que podamos hacer desde casa. Otra de las grandes fuentes de estos trabajos son las transcripciones y la traducción de sitios web, documentos, etc. También, si eres un youtuber como yo, que desde el último año he estado aprendiendo y aprendiendo cómo editar videos, hay un lugar para ti, hay gente que no sabe, no tiene tiempo de editar sus propios videos y es allí donde tú puedes ofrecer tus servicios si eres diseñador gráfico, si estás en el mundo creativo, también tienes páginas como las que te voy a mostrar en Fiverr, en donde puedes ofrecer tus servicios para crear logo, para crear el, el branding, para crear lo que tú quieras, un sitio web, etc. Si eres del área de tecnología, también hay puestos como Product Manager, Quality, Programación, es decir, en todo lo que trabajabas en una empresa, también lo puedes hacer desde tu casa. Son muchas las ventajas que existen de trabajar desde tu casa y también hay algunas desventajas. No todo es color de rosa. Sin embargo, en este momento en el que tenemos que permanecer en casa para cortar todo lo que está pasando a nivel mundial, creo que el trabajo en casa es una de las mayores alternativas. Quiero comenzar con una alternativa conocida que es LinkedIn. Si van a la parte de los trabajos, basta con que coloquen la palabra remote o remoto para que todas las opciones de trabajo que pueden realizar desde casa aparezcan. Una de las empresas que más está creciendo con toda la situación es Amazon. Si van a sus alternativas de carrera, o oportunidades de carrera remota, van a poder ver todas aquellas posiciones, tanto en tecnología como en áreas administrativas, que pueden realizar de forma remota. Estén pendientes si dominan más que el español, el inglés, el portugués, si dominan cualquier idioma porque frecuentemente hay posiciones ligadas a servicio al cliente, servicio técnico que requieren hablar otros idiomas. Otra de las páginas es FlexJobs. Vamos a la búsqueda avanzada y luego bajamos un poquito y ahí está la alternativa de trabajo remoto. Selecciona 100% para que solo salgan trabajos que puedas realizar desde tu casa. Puedes también seleccionar un horario flexible y el nivel de la carrera, así como una variedad de categorías dependiendo de tus habilidades. Una vez que pongas todos los filtros, solo tienes que buscar y van a aparecer todos estos resultados. Por ejemplo, transcripciones de televisión, si dominas otros idiomas, ¿por qué no? Además, ves unos capítulos de una serie. No, no, no, no, no te va a engañar. No es tan fácil y divertido, pero es algo que puedes hacer desde casa. Como te comentaba antes, también hay trabajos que están relacionados al servicio técnico, servicio al cliente. También tienes la oportunidad de dar clases en línea. Esta es una página especializada en trabajo remoto, que es WeWork Remotely. Y aquí puedes encontrar muchos trabajos en tecnología. Te hablaba de si eres un YouTuber, aprendiste a editar video, es una oportunidad para que utilices todo ese conocimiento y generes ingresos extra. Yo también suelo buscar en este tipo de páginas Spanish, español, para ver todos esos trabajos que requieren que seas bilingüe. Estos trabajos que les nombraba de contenido, generar contenido, escribir contenido en... Tu idioma, etcétera. Esta página Virtual Vocations me gustó mucho porque incluso tiene un apartado particular para trabajos en español. Vamos a darle clic y ver qué tipo de trabajos aparecen. Ahí tenemos, por ejemplo, una profesora o profesor de inglés, tenemos aquí eh, lectores o proofreading, tenemos. Eh, Asistentes virtuales, servicio al cliente, creadores de data, etcétera, etcétera. Aquí también podemos seleccionar si queremos un horario flexible, qué tipo de empleo, entre otras cosas. Recuerden poner 100% Telecommute para garantizar que sean trabajos que pueden ejecutar desde su casa. El siguiente recurso, Remotive, funciona más, diría yo, con trabajos en el área de tecnología. Así que, sabes, si eres eh, un miembro de esta área de tecnología, aquí tienes un recurso. Pero fíjense que en casi todos estos recursos también se buscan creadores de contenido y también se buscan personas que manejen redes sociales. Otra alternativa con una palabra muy, muy, muy de moda es nomad, que significa nómada, por supuesto, y que tiene una clasificación de trabajos por áreas. Como pueden ver, le ponen esta etiqueta de colores. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de las áreas de su interés. Sin embargo, yo no vi muchísima oferta, pero vale la pena siempre echar un ojo a todo. Este de Skip the Drive, se los dejo por aquí, aunque les confieso que no me gustó ni un poquito. Cuando traté de buscar trabajos, me gusta así que tenga la categoría de bilingual o bilingüe, pero cuando le das clic a un trabajo se te abren como 90 pantallas y eso a mí definitivamente me pongo nerviosa. Sin embargo, se los dejo aquí por si tienen más paciencia que yo. Y aquí les dejo Career Builder, no es uno de mis favoritos, pero bueno. Lo importante es que cuando hagan su búsqueda de trabajo, marquen la opción Work From Home. Es importante Work From Home porque a veces la gente dice que es remoto y eso no significa que es Work From Home, sino que tiene algún porcentaje de viaje o tiene que ir a las oficinas en determinados casos. Obviamente, con la situación que estamos ahora, pues eso no tiene mucha relevancia. Mil anuncios son anuncios clasificados, es decir, no se trata nada más de empleo. A mí me pareció súper confuso, así que me quedo con los sitios en inglés por ahora. No encontré una alternativa en español que fuese tan buena como las alternativas que ya les he mostrado y las que vienen a continuación. Y ahora vamos con los pesos pesados para los freelancers. Esta me encantó porque tiene trabajos por idioma, busqué trabajos en español y me salen una cantidad de trabajos enormes de creación de contenido, de páginas web, etcétera, etcétera. Es muy recomendada y muy conocida esta web, pueden poner una cantidad de filtros para encontrar el trabajo de sus sueños que también puedan realizar desde la comodidad de su hogar, dulce, dulce hogar. Cuando coloqué aquí trabajos de data entry o entrada de datos a falta de una mejor traducción, me llama la atención que nombran a mi amigo Excel. Recuerden, Excel puede ser una gran herramienta para ustedes y no todo el mundo sabe manejarlo. Así que si ustedes lo saben, aprovechenlo. Parece que esta página tiene un primo medio extraño que es Freelancer Map. Yo no entendí ni papa, se los confieso, busqué y rebusqué y me salían trabajos en ruso, en checolovaco y pare ustedes de contar. Sin embargo, importante que tienen la opción de remoto. Así que si ustedes la entienden, a lo mejor le pueden sacar más provecho que yo. Yo me quedo con freelancer.com Me sentí compelida a mostrar la invención de una máquina espiritual. Este señor está buscando que alguien le diseñe una antena para captar energía sobrenatural. En fin, de todo hay en esta vida. Pero en esta página, Guru, me pareció que hay trabajos muy interesantes y muy creativos. Como, por ejemplo, escribir ebooks. Hay muchos trabajos como este y la mayoría los vi aquí en Guru.com. Quizás ya conocen... Quizás ya conocen Fiverr, es tanto un sitio web, pero también ellos tienen una aplicación y básicamente se puede utilizar de dos maneras. Uno, para buscar personas que hagan un trabajo por ti o dos, para tú hacer trabajos por las personas y pones tu perfil de freelancer. Para ofrecer tus servicios solo tienes que convertirte en un vendedor, sigue todas las instrucciones, monta tu perfil y la gente te va a comenzar a buscar. Si estás dedicado al diseño, Dribble es especial para ti. Esto son trabajos para diseñadores, para todo el que tenga que ver con creación de contenido, diseño, arte gráfico, etcétera, etcétera. Allí estás viendo en las categorías, importante que sea remote friendly. Y poner todos los filtros para que no pases horas y horas mirando a la computadora buscando un trabajo. People per hour. Este me gustó muchísimo porque considero que tiene trabajos bastante interesantes. Vas a la búsqueda y dices buscar proyectos para freelancers y te van a salir una cantidad de cosas muy muy muy interesantes recuerda cambiar tu location a remoto y poner todos los filtros que se apliquen a ti entonces fíjense hay eh, desarrollador de web, hay fashion generation, broadcast Software Help, por ejemplo, yo manejo este programa para YouTube y puedo ayudar a esta persona, así que es gente en busca de gente que los pueda ayudar, así que aprovecha todo eso que has aprendido para hacer tu red social, tu canal de YouTube, todos esos videos que has, vi que has visto, si eres como yo, hasta en la ducha, pues ahora te pueden servir para generar ingresos directamente. Y este se los voy a dejar como una ñapa, como decimos en Venezuela cuando dejamos un bono o algo extra. Y es Idealist. Aquí podemos encontrar de todo, desde trabajo hasta trabajo voluntario, acciones, podemos encontrar escuelas. Eh, escuelas, podemos encontrar grupos, etcétera, etcétera. Recuerda que aquí también tienes la opción de poner tu ubicación como remota para que solo te salgan las iniciativas en las que puedes colaborar desde tu casa o desde donde estés cuando todo esto pase. Te recuerdo que todos los links, todos los sitios van a estar en los comentarios para que puedas utilizarlos y te pido que me dejes en los comentarios si tienes algún otro recurso buenísimo que me quieras recomendar para buscar trabajo desde casa. Espero que todos estos recursos te hayan servido muchísimo para que encuentres una forma de generar ingresos y con eso bajen un poco también los niveles de ansiedad. Recuerda, si no te has suscrito al canal. Te invito a suscribirte, a dejarme un like. Recuerda que como yo, los otros creadores de contenido, siempre agradecemos muchísimo tu colaboración en difundir nuestro contenido y difundir nuestros mensajes si es que crees que es valioso y puede ayudar a alguien más. Me despido, mis queridos cronopios. Recuerden, siempre vamos a formar tribu. Y como me decía una chica que me comentaba uno de, de mis posts en redes sociales, cronopios en pie de lucha. Me despido, yo soy Olga Semoret. Te deseo muchísimo éxito, suerte en tu búsqueda de una alternativa de trabajo remoto y te recuerdo que todo esto va a pasar y como dicen aquí, todo va a estar bien, sábale bien.